Cuando siento que el mundo se cae Yo no quiero emborracharme Tampoco esnifar unas líneas de coca No le pego al perro Para soltar mi rabia No le grito a la gente Ni regaño al pequeño para demostrar mi autoridad sin la mochila se abraza la espiritualidad sin la mochila escuchas la voz del corazón sin la mochila el alma levanta a vuelo me quito la mochila ya Cuando veo que todo se complica cerca de mí Y no encuentro salida, me pongo a cantar Si además bailo, no hay problema ni adversidad No hay conflicto que pueda amargarme la vida Cuando veo que todo se derrumba a mi alrededor no encuentro salida, me pongo a cantar Si además bailo, no hay infortunio o desgracia No hay peligro que pueda atormentarme la vida Sin la mochila se abraza la espiritualidad Sin la mochila escuchas la voz del corazón sin la mochila el alma levanta vuelo me quito la mochila ya no ceder ante la tentación no conceder privilegios a la mente sin la mochila se abraza la espiritualidad sin la mochila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 Comprender el desafío, aceptarlo como reto, tararear la melodía preferida, wow, qué bien sienta, todo es momentáneo, todo es pasajero, nada permanece para siempre, sube, baja, baja, sube, sube, baja, todo pasa y nada queda, Fácil cuando se entiende. Y mientras no llega el entendimiento Mejor cantar si no se logra la comprensión Mejor reír y llorar Que emborracharse o esnifar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 quitarse la mochila. <ríe> ¡Sienta de maravilla!